Hola amigachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy tenemos lo que es equipamiento 2.0, o sea 2.0 Podríamos decirlo también así, pero vamos a meternos de lleno porque Básicamente salteo la parte del video en la cual los desarrolladores de Wargaming eh, Nos explican un poco qué es lo que están haciendo, pero esto habla más que nada de los tieres bajos. Y ahora yo quiero hablar más que nada de lo que es eh, tier 5 por lo menos para arriba, tier 6 para arriba. Y acá nos van a explicar ellos. Vamos a ir analizando cada una de sus palabras para ver qué es lo nuevo que se viene ahora en el, en el sandbox. Vamos a ver qué dicen. Si tomamos un tanque ligero de nivel 10, por ejemplo, nos dice... E intentamos mejorar su habilidad de detección... Veremos que hay muchos objetos nuevos, ves que hay como un gaming Device, eh, o sea, Improve Radio Set, o sea, hay un montón de equipamiento nuevo que se va a venir, el cual eh, podría mejorar cualquier tipo de característica de tu tanque, inclusive los puntos de vida de tu tanque, lo que es detección, lo que es camuflaje, además de la red, de lo que ya tenemos, de la red y demás, o sea, están probando meter nuevo equipamiento al juego. Por ejemplo, pueden aumentar el tiempo en el que un enemigo queda visible O disminuir el tiempo en que ustedes quedan visibles Mejorar su habilidad para detectar enemigos en movimiento En movimiento Y qué de los anteriores Cambiamos gran parte del equipamiento antiguo Como por ejemplo, mejoramos mucho de los efectos del compartimiento de munición húmedo Que hasta ahora... A ver, ¿quién usa compartimiento de munición húmedo? No lo sé, la verdad es que... No, yo hasta ahora no conozco a nadie que lo use. <ríe> si vos lo usás, dejámelo en los comentarios porque realmente yo no lo sé. Creo que no lo tengo puesto en ningún tanque, inclusive en aquellos que me han amorraqueado. Con lo cual no lo sé. La, bonif la bonificación a la durabilidad solía ser del 50%. Ahora es del 100%. O sea, casi no tenés chance de que te amorraqueen. También redujimos la penalización del compartimento dañado. ...y agregamos un efecto único que impide que el compartimento explote. O sea, directamente no hay tipo, de, no hay chance de que te vuelven la munición. No va a existir más el Amorrak si ponen el, compart el nuevo compartimiento húmedo eh, de, de, de munición. Este no es el único cambio que le hicimos al equipamiento, ni mucho menos. Y hay nuevos objetos. Habrá mucho para descubrir y experimentar. Antros, mostremos el equipamiento con el que los jugadores podrán aumentar los puntos de vida del vehículo. Lo que yo les decía, chicos... Usemos el mouse como ejemplo O sea, vas a poder subirle los puntos de HP a tu tanque ¡Qué elección inesperada! Dice Anton Sí, el mouse es el vehículo más resistente del juego Para pausa Estos son comillas, ponele vale. Y tiene muchos objetos que aumentan su resistencia Están ya los conocidos como la protección antifragmentación Que no sirve de nada, no sirve para absolutamente nada Porque las artes te siguen pegando lo que te pegan igual y el Splash te sigue haciendo pelota igual, por eso vendí el mouse y no lo saco más. Hasta que, si sacan esto, puede que lo reconsidere. Y los nuevos, como los puntos de, B, los puntos de vida aumentados y los consumibles mejorados. De forma predeterminada. El mouse tiene 3.000 puntos de vida. Y si le montamos este equipamiento, recibirá 150 puntos de vida más. Ojo... Teniendo en cuenta su buen blindaje, estos 150 puntos de vida podrían ayudarlos a ganar una batalla. ¿Para que le voy a bajar el volumen a este? Equipamiento 2.0. Históricamente, la mayoría de nuestro equipamiento modificaba principalmente la potencia de fuego del vehículo. Claro, o sea, ¿qué hace el equipamiento? Tiene que ver siempre con la potencia de fuego. ¿Por qué? Cierre de retícula, estabilizador, eh... Barra de carga Bueno, la ventilación es un poquito más general Pero también estaba enfocada al, eh, al cañón, a mejorar el cañón Para resolver este problema Diversificamos mucho la selección de equipo En secciones que se relacionan Con otras características Porque la sección de potencia de fuego Está bastante bien actualmente Yo creo que está bien Creo que está saturada incluso diría Anton, muéstranos, muéstranos las nuevas categorías Que tenemos ahora si tomamos como ejemplo al IS-7, veremos que en los espacios hay distintos iconos, bien, o sea, tenés para equiparlo, en los slots de equipamiento, que indican que los espacios pertenecen a una categoría. Los espacios pertenecerían a una categoría, ya no es que vos podés poner lo que quieras en todos. El primer espacio tiene la categoría especial de resistencia, el segundo es movilidad y el tercero no tiene ninguna, el tercero es libre. En el Bachat, por ejemplo, el primero tiene movilidad, detección el segundo, y en el STRB tenemos detección y potencia de fuego. ¿Estas especializaciones dependen del tipo de vehículo? Exacto. Depende del tipo de rol del vehículo y del rol que tiene. El IS-7 tiene resistencia y movilidad, mientras que el mouse tiene resistencia y resistencia. Ambos vehículos son pesados a nivel 10, pero tienen estilos de juegos distintos. En cuanto al mouse, ¿podré montar solo equipamiento de resistencia en estos espacios? Si intentamos montar algo allí, veremos que todo el equipamiento está disponible, para el primer y el segundo espacio. El último no tiene categoría, o sea es libre. La diferencia es que el primero otorga una bonificación mejor a las características. Claro, por ejemplo, más 50 de protección a los módulos, Otra 50 y en este solo 30 en el segundo. Ok. Me gustaría hablar sobre el equipamiento mejorado y de recompensa. Este equipamiento ya tiene una bonificación mejor que el equipamiento estándar. Exacto. Es así. Por ende, los objetos de equipamiento mejorado y de recompensa no se beneficiarán de la bonificación del espacio. Y no, pues ya están bien. Ya están muy bien. El kit de partes de repuesto expandido. Agrega la misma bonificación independiente del espacio elegido. Es la caja de herramientas esa, básicamente. Al mismo tiempo, su equivalente estándar a la caja de herramientas, agrega 35 en este espacio con la, con, con la categoría normal y 25 en el espacio. En el espacio normal, ok. Esto significa que podremos crear distintos grupos de equipamientos para un vehículo. Exacto. Yes. Si tomamos al mouse y lo preparamos para resistencia. Podemos montar la caja de herramientas en el tercer espacio. El aumento de puntos de vida en el primer espacio. Y la protección de antifragmentación en el segundo. Está buena, queda bien ahí, me gusta. ¿eh? O podemos montar algo de potencia de fuego en el espacio vacío. Digamos que queremos una barra de carga. Y montaremos llenar los tanques con CO2 en el espacio de resistencia. Para evitar incendios. Podemos ignorar la categoría del primer espacio. Y allí tener un estabilizador, por ejemplo. Supongo que tendremos que crear un administrador para los conjuntos. Sí, porque va a ser un quilombo. Para que se los pueda guardar y cambiar rápidamente. Claro. Eh, tipo, eh, por ejemplo, equipamiento 1, equipamiento 2, o que vos lo puedas renombrar incluso. Equipamiento de defensa, le metes este directamente. Equipamiento 2, equipa así. Si no es un quilombo, todo el tiempo andar. Eh, pasemos al chat. 25 toneladas por un minuto. Podemos crear un conjunto para aumentar la potencia de fuego y el manejo del cañón, por ejemplo. Tratemos de hacer algo así, Anton. Probemos. Ventilación es la elección fácil, porque coincide con el espacio. Tanto ventilación como el espacio tienen movilidad. Así que obtendremos una bonificación mejor. El estabilizador en el segundo espacio aumentará la precisión al disparar. Y podemos usar el apuntamiento mejorado existente. O el nuevo equipo de observación que aumenta la precisión al apuntar. Equipo de observación aumenta la precisión al apuntar. Wow. Ok, está bueno, me gusta Quizá también sea necesario rango de visión y movilidad para peleas de equipo Creemos un híbrido de exploración Pon todo en rango de visión y camuflaje Usemos filtros, Anton, para ver lo único que necesitamos Para movilidad podemos montar la velocidad máxima mejorada Más 6 kilómetros por hora te da Está bueno Mayor potencia de motor y rotación. No le vendría mal un aumento en la velocidad máxima. Perfecto. Vamos a darle más 6 km por hora de velocidad máxima. Con eso lo llevamos a 71 km por hora. El segundo espacio tiene la especialización de detección. Tiene 6 objetos, del bachat, distintos de detección. Están las, óptica, las ópticas antiguas y aquí la radio mejorada tiene muy buena pinta, ya que aumenta la visibilidad de los enemigos, algo muy útil para el Bayat. Como el tercer espacio no tiene categoría, es libre, podemos montar algo que nos guste, pero que no hayamos podido usar. Podrían ser las garras de tracción adicionales, que aumenta la velocidad de rotación del chasis y nos permite alcanzar la velocidad máxima más rápido. Básicamente las posibilidades son infinitas. En los niveles más altos tenemos dos espacios con categorías, pero no son obligatorias. No obligan a los jugadores a montar el tipo de, equip de equipamiento exacto. Podrán usar lo que quieran. Sin embargo, en ese caso no recibirán una bonificación en esa categoría. Ah... Ok, ok, ok. O sea, ellos te han establecido que primero, por ejemplo, depende del rol que tenga tu vehículo, eh, podés utilizar resistencia, por ejemplo, en el mouse... Eh, perdón. Es que me siento muy, muy eh, mal. <risa> Tengo mucha... Mucho resfrío y mucha alergia. Pero digo, por ejemplo, entonces, en el mouse te ponen resistencia, resistencia. Ahora, si vos querés le podés poner... No sé, eh por decir cualquier estupidez, ópticas, pero no te va a dar la bonificación que tenés de, por ejemplo, un 5% más en las ópticas si deberían ir en ese espacio. Pero tampoco habrá penalización, o sea, funcionará normal. Incluso pueden dejar todo el equipamiento en el estado actual, exacto. Pero por otra parte les recomendaría muchísimo que prueben combinaciones con los espacios de categoría. Es que claro, obvio. Si te dice resistencia y vos le metes algo de resistencia vas a tener por lo menos eh, más puntos de vida, por ejemplo. Bien. Entonces, si le pones barra de carga ahí y va a quedar igual que lo que tenés ahora, o sea, y va a haber gente que sí lo va a tener potenciado. Ahora podrán armar sus vehículos de formas muy distintas, según su estilo de juego particular. O los modos de juego en los que jugarán. Conversión. Probablemente tengan preguntas sobre el proceso de conversión de equipo. Es un tema muy importante y nuestro objetivo en este caso es que los jugadores no pierdan nada durante la conversión. Me refiero tanto a objetos de equipamiento y a su costo en créditos. Por supuesto, todo el equipamiento antiguo se convertirá en el equipamiento nuevo y la conversión se llevará a cabo teniendo en cuenta las peculiaridades del nuevo sistema. Además, no deberían preocuparse por el equipamiento mejorado ya que pasará al depósito de forma gratuita, además cuando se lleve a cabo la conversión en el servidor principal, todos los jugadores recibirán una cantidad específica de kits de desmonte, para que vos no tengas que sacar nada de tu propio bolsillo, ¿no? por decirlo así. Pero como ya dijimos, no hay ninguna garantía de que todo lo que probemos en el servidor sandbox será parte del juego, después de todo es un sitio para experimentar y compartir nuestras ideas con ustedes. Exactamente, compartiremos nuestras hipótesis con ustedes y las estudiaremos y las mejoraremos. Así que sus opiniones también influirán. Bueno amigos, hasta aquí el video básicamente. A ver, no sé qué, qué, opiniones, tendrá, qué opiniones tendrán ustedes con respecto a, a esto que se viene. Yo la verdad es que lo veo bastante, bastante, me parece bien. Esperen que lo veo, voy a poner mejor la pantalla ahí. Me parece que está bien, me parece que ya el sistema de equipamiento estaba como un poco oxidado ya, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con equipar tu tanque de una manera o de otra, o de. Es que realmente tendría que ser infinita la cantidad de opciones que vos puedas tener para poder equipar tu tanque de la manera que a vos te gusta jugarlo. Hay gente que le gusta jugar defensivo, defensivo. Y entonces en esos slots vas a tener defensivo, defensivo. Y tal vez en el otro puedes poner otra cosa. Hay otros que les gusta jugar a un tanque de manera más pasiva. Un, por ejemplo, un bachat puede ser algunos más agresivos, lanzándose a saco, bajándote los proyectiles y después yéndote. Y hay otros que no, otros que prefieren esperar, jugar más de, de garronero, salir de atrás de una esquina cuando, un, cuando ya el otro pesado disparó. Te acercás, traqueás con daño, pum, pum, le pegas tres tiros más o dos tiros más y te rajás, recargás y después volvés. Después tenés los otros, que le gusta estar en tercera línea siempre con el bachato. O sea, cada uno tiene una forma de juego totalmente distinta, chicos. Y acá eh, los desarrolladores, lo, eso lo recalcan y lo marcan. Entonces, eh, creo que va a estar bueno. Creo que va a estar muy bueno. Descárguense el sandbox, aquellos que no tengan. Voy a estar dejando acá abajo la, el link del lugar para, bajarse, para poder bajarse el sandbox y que ustedes puedan probarlo también. Creo que comienza el 2, recién la el 2 de junio. Recién habilitan el servidor, con lo cual Si se descargan el sandbox hoy No van a poder utilizarlo porque le va a figurar Que los servidores todavía no están en funcionamiento El 2 recién comienzan a funcionar Recuerdenlo eh, Eso chicos, déjenme en los comentarios qué les parece esto, si les va a parecer Como que está bueno, si va a ser más entretenido Más divertido, va a ser más Variable el juego, para mí le va a dar Ya te digo, una, un aire bastante, bastante fresco a lo que es el juego Que en este sentido lo que es equipamiento es siempre lo mismo. Es una de las pocas cosas en lo que siempre es todo exactamente igual, no cambia nada. ¿Sabes que Tenés que llevar, en el casi en el 95% del equipamiento es barra de carga, estabilizado vertical, ventilación, listo. Morís ahí. Tenés un mediano, un ligero así de spotter, le pones ópticas, sacás la, no sé, sacás el, el, el, la ¿cómo se llama? La ventilación, o puedes dejar la, la ventilación y sacas el estabilizador, pero es o sea, siempre lo mismo, no cambia nada. En cambio acá va a estar todo totalmente muy muy distinto, así que va a estar bueno. Eh, bueno, déjenme en los comentarios, quiero saber ustedes, ustedes lo que piensan. Y dejen, por supuesto, claro que sí, ese like, ese dedito arriba que me ayuda un montonazo. Suscríbanse también al canal para tener más novedades sobre todo esto. Los quiero mucho, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.